Acá encontré otra parodia de scooby ¿no? De... De Bill, no digo. Eh... Que bueno. Yo pensé que era un fragmento de la serie original por los primeros segundos, pero no. Nada que ver. Lo habíamos visto en Facebook, creo que otro día lo había visto. ¿Es una parodia. Pero bueno. de una parodia? Oh, ja. Ahora ve qué es. Miren lo que me encontrá muchacho. Es un perrito guau guau. <risa> scooby no, pendejo! Ese perro es demasiado grande. Y además no me gusta. Es todo feo. Y no podemos mantener... <risa> Nada, la Eh. Oye, ¿te pasa algo? ¿Estás bien? Está recordando la distorsión de la realidad. Tú eres muy extraño. ¡Necesito aire! Ah, A okay. ah, mierda, Scooby. No creí que pasara tan rápido. Estaré violando. Uh. Scooby. ¿Eh? A la ruta te quiero sabes eso pero están dos patas los quiero a todos pero no puedo entender por qué sigues recordando ¿Mm? okay. ...pidiamos misterios juntos, era simple, divertido, pero siempre tenías que preguntar cosas complicadas. ¿Sabes? No me lo había preguntado, pero... ¿Por qué Scooby puede hablar? ¿Mm? Ahora que lo preguntas, es una buena incógnita. Sí, viejo, es como... Ah. ¿Por qué hablas si eres un perro? Sí, es muy extraño. ¿Y entonces...? A la mierda <risa> La diversión terminó Así que tomé tus restos Y te reconstruí Rehice el mundo Y volvimos a nuestras clásicas aventuras Pero tú recordaste Otra vez Y otra vez <risa> A los Reboot <risa> Este de los pequeños, no sé... Descubríos. Otra vez Que hay no nuevo oscuro, ese lo vi de chico, eh Y otra vez. ¿Viste, yo, sea? <ríe> Eso no lo vi Y la actual Me he esforzado mucho por ustedes Solo quiero que vivan <ríe> Ah, no sé si tendrá algo que veo o es casualidad De estos videos de mierda que había visto en TikTok De, de que si deseas tu perro o esa teoría, no sé esa escribe pasta me eh, si decía tu perro que si podía hablar o si entender lo que dice eh, te hace cosas extrañas o te pagan dos patas y dice que sí, algo así ¿eh? no sé pero creo que de eso se trata ¿no? me he esforzado mucho por ustedes vale. solo quiero que digan la esencia que sí. original la esencia es mi trabajo más tonto tonto pero si ser progres lo máximo uh. No importa. Lo haré. No diga. Lo uh. próximo. El próximo rebú. Por favor, no corras. No me juzgues uh. esto. <risa> A la mierda. No sé sea, por qué no repetir ya, ¿eh? ¡Oh! Voy a ya estar si no me mete la restricción de edad solamente pero Ah, ok. No, pues repetir esa parte todo el día, ¿eh? Ok. Me encantó este final. Ah, qué malo. Eh, no. Ok. Muy eh, buen video, buen fanimation, ¿eh? Ok. Bueno gente, eh, espero que te haya gust eh, gustado esta video de reacción. Si así ya sabes una, una me gusta, dejar los videos originales de Kishimbe y de Merfus acá abajo en la descripción. Y ok, y dime qué te pareció la serie de Vilma si lo llegaste a ver. Por tu bien, ojalá si no la he, no la he visto, no la veas. O bueno, mira la prioridad la pirata. <ríe> mira la encuebana, qué sé yo. Yo ni en ni, ni ni quiero. no quiero perder ni mi tiempo verla esa serie. No quiero. Perder tiempo, nada, nada, ¿para qué? ¿Para enojarme? No, nada, no, no, no me interesa, igual, yo hace años que dejé de ver el eh, Scooby-Doo Ahí tengo, creo que, en mi casa creo que tengo un juguete de, de, del, del perro de Scooby-Doo, ¿eh? Que, bueno, de mierdadita fue ¿no? Así que, bueno eh, Sí, pero yo hace rato, hace años que dejé de ver de Scooby-Doo y la serie de Cartoon hace bastante ya, dejé de verlo <risa> Creo que a los... 17 creo que ya debe de mirar <risa> y lo dibujo ya. <risa> así que bueno, yo no sé mucho al tanto. Por eso nunca vi eh, Scooby-Doo misterio de Aunque eh, vi creo que solo un capítulo, pero... ¿eh? No, nunca me llamó la atención. <risa> pero muchos dicen que es la mejor serie, así que me ha escapado un momento. La... Y tampoco vi mm, Bendy Omniverse tampoco DSTV Juniors, nunca vi. <risa> bueno, ya está, ya no. No digo mal por si no la gente me ha tirado miedo. <risa> Ya que no son malas, solo que no las has visto ¿no? <risa> Ok. Bueno gente. Ya espero que te haya gustado esta video. Si ha sido, por compartir, video, por suscribirte. Bueno, nos vemos en la próxima. Soy yo soy Ultime y nos vemos. Bye, chao. Adiós. Bye, bye, bye.